Vamos, sí, vamos, el ¿Quién po... va a estar aquí? ¿Quién es no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡Ay, eh, eh, eh. eh, eh, eh. eh, sí, va a estar! yo va una ¿Y lo pero a estar! ¡Ay, ¿Para pasarte la colonia, ¿eh?